¿Deseas saber cuál es la mejor moneda a minar en Rollercoin? Pues estás en el video correcto. Bienvenidos, munderos y financieros, a un nuevo video en Mundo y Finanzas Academia Digital. Listo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Split Power, Acá en esto vamos a dividir los 100% de energía que tenemos en 20% ya que lo que buscamos es dar equidad a cada una de las monedas según el poder de minado de cada red. Listo, luego de esto guardamos los cambios y nos vamos a dirigir a el total del poder que tiene cada red o que consume cada red. Nos vamos acá y vamos a ver la duración para el minado según lo que consume cada red donde analizamos que es más o menos 10 minutos y un segundo dos segundos información que nos va a servir muchísimo más adelante ya les voy a explicar por qué ahora bien recordemos que el roller token es una criptomoneda estable lo que significa que es equitativa respecto a la variación del dólar ahora vámonos con BTC copiamos este valor ya que la energía en este momento es constante y lo que vamos a hacer va a ser convertir este valor a dólares luego de esto en este Excel que tenemos lo que, vamos a, o lo que se está haciendo es que el valor minado en USD lo vamos a convertir para saber más o menos cuánto estaríamos minando diariamente sabiendo que minamos cada 10 minutos Listo, ahora les recuerdo a los que aún no estén en Rollercoin, les dejo un enlace para poder iniciar en este mundo del juego NFT gratuito de una manera más fácil y además de esto ayudando al canal. Listo, ahora como pueden ver estamos haciendo esto con todas las criptomonedas. Recordemos que esta página la van a tener en la descripción también para que ustedes mismos hagan su conversión según lo que estén necesitando listo ahora también tengo que recordarles que si quieren tener más información sobre juegos NFT, juegos gratuitos, ganar dinero fácil suscríbanse a Mundi Finanzas Academia Digital listo ahora vamos con la última criptomoneda que en este caso es Doge hacemos la conversión de los dos que estamos recibiendo a los dólares Ahora los ordenamos de una forma descendente para poder saber cuál es el mejor token y nos damos cuenta que RLT es el token que más nos da al ser el token nativo de este juego. Sin embargo yo no los recomiendo tanto ya que es una moneda estable. Les recomiendo más minar Ethereum o BNB ya que estos tienden a crecer, lo que significa que a futuro va, van a ser más. Y sabiendo que la diferencia no es mucha entre el Ethereum y el Roller Token, pues de mucha preferencia irnos más bien por Ethereum o BNB. Así que ya saben, de y financieros, suscríbanse a este video.